Buenas noches a todos, bienvenidos, eh, estamos aquí en la barra de la taberna, eh, saludarlos antes que nada a los que están, a los que nos acompañan, a los que se van sumando eh, Disculpen mi voz, estoy afectado por eh, la, eh, las alergias primaverales, así que un poco de paciencia pero lo vamos a andando Presentamos, estamos aquí con los chicos de los Nerds con Onda eh, estamos con Adri, con Fabi, que nos acompañan Vamos a eh, bueno. estar charlando sobre juegos y cosas interesantes A ver, cuéntenme un poco eh, ¿De dónde son? que Preséntense si quieren Bueno, eh, yo soy Fabián eh, Fabi eh, ¿El de Adri? <risa> Nosotros Hola, somos eh, de Capital Federal Amigos hace mucho tiempo Y bueno, empezamos hace poquito con este proyecto de, del canal de YouTube Así que nada, o sea, emprendiendo este, este camino que la verdad está, está revuelto, nos encanta. No, sí, lo estamos acá disfrutando. Sí, sí, sí. Eh, Y nada, estamos súper contentos de estar acá también con ustedes. Gracias por invitarnos. Gracias. Y, y bueno, nos encanta, digamos, conocer a la comunidad y bueno, poder participar en cosas así. Excelente, excelente. Vamos a hacer unos anuncios antes de, de arrancar con el podcast propiamente dicho. Eh, este domingo. A 25, a las 14 horas, se viene nuestro primer stream de manualidades eh, Les vamos a estar mostrando las cositas que nos mandó WJLaser eh, Vamos a estar armándolas en vivo y ver qué decoramos y cómo y qué les ponemos eh, Por suerte, contamos con Luke que es la experta para que no nos deje hacer un desastre <risa> Así que si estábamos buscando cosas de rol para completar setting para la mesa eh, Les dejamos el link de, WJ de Láser, que es nuestro sponsor Que hace unas cosas increíbles con madera, con eh, miniaturas de 2D, nada, torres de dados eh, los, que, bueno, los que usamos también para la, la partida presencial de Vampiro son todos de ellos eh, excelentes eh, También como embajadores de D&D Latinoamérica los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook Donde van a poder encontrar mesas para jugar, eh, hacer preguntas de mecánicas Ahí contactarse con la gente eh, que está ahí compartiendo memes, eh, enterarse de las novedades del mundo de D&D eh, Por supuesto aquí también va a estar el link en el chat para que lo puedan visitar eh, agradecerles también a toda la gente que nos estuvo siguiendo estos últimos días En nuestras redes, regalando suscripciones por aquí, comentando en los videos, apoyando el contenido Nos ayuda muchísimo eh, y nada, la verdad que no, no, nos llena el corazón de alegría eh, Vamos de a poquito, llegando a nuestras metas y nos pone súper contentos Encontrarnos con personas tan lindas eh, y para compartir todo este viaje Y estas comunidades hermosas eh, que tanto bien nos hacen eh, Así que sin más preámbulos, podemos ir a la intro del podcast de La Barra de la Taberna, gente Ahí estamos. Eh, ahí. Qué lindo, qué lindo charlar con gente de nueva que esté me, arrancando con esta movida de, de, de hacer contenido, de, de estar ahí en YouTube, de estar en, en diferentes plataformas. Eh, ahora sí vamos a ahondar un poco. Eh, ¿Cómo se conocieron? Porque me, me decían que se conocen desde mucho. De hace mucho. <risa> y bueno, nos conocemos eh, desde la secundaria. Eh, Ajá. Así que lamentablemente ya pasó hace como 15 un años, así que nada, pero sí nos conocemos un poquito más sí. eh, y en cuarto año del secundario nos conocimos. Que aparte fue bastante particular porque los dos era como que habíamos tenido medio una experiencia de la secundaria bastante meh. Sí. Y cuando él llegó, o sea, como que se armó un grupo y a partir de ahí empezamos a jugar al rol y seguimos jugando. O sea que conectaron con la parte de los juegos, digamos Sí, sí, Sí, sí, sí. conectamos por el lado NAR Es como que empezamos ¿viste, al principio como Bueno, hola, yo qué sé, qué tal Y de repente empezamos a hablar de, bueno, no sé, me acuerdo sí. el de cabo vivo, creo sí. y Empezamos y, con anime y, y antes de eso eh, no tenía nadie con quien compartir esas cosas Éramos no. nerds aislados, claro. cada uno su... aislados y solitarios. <risa> sí, es verdad. Hasta que nada, después de nada, llega, llegó él porque yo él pasó. Sí, a... yo me pasé de la mañana a la tarde y. Y de ahí sí. se armó un grupito, apareció el rol en, no, en nuestras vidas, y desde entonces creo que lo, lo jugamos y con un nivel de pasión aparte. Mal. <risa> es lo que ¿Lo podemos, lo podemos, <ríe> podemos sí, relacionar? Sí, sí, seguro. No, de hecho Fabio, bueno, ese que me, me introdujo en el rol, yo hasta ahí no, no sabía que existía, digamos, o sea, también, bueno, hace 15 años no había no había casi internet como para conocer otras cosas. Yo no lo conocía por el hermano y nada, nos dijo, che, hay un juego que es tal cosa, tal cosa, y a mí me recopó y dijimos, bueno, vamos a probar y empezamos. <ríe> La primera partida, aparte que no, no, no se habíamos leído muy por encima las reglas. Medio que... Me más ganas que conocimientos. Sí, sí. Yo la verdad no sé cómo pasamos esa primera porque realmente a la gente que juega por primera vez, la primera impresión es clave. Es clave, y... sí y esa primera impresión que tuvimos nosotros fue como medio trastabillada ¿no? Rara, ¿no? <risa> no, o sea no conocíamos nada o sea no entendíamos nada del sistema también bueno empezamos ¿Y? con Dungeons and Dragons eh, con Dungeons and Dragons empezaron claro, la tercera edición encima que era como ¡Uy, tercera más complicado o sea no teníamos a nadie que nos explique y bueno empezamos a, a leer y a armar creo que la primera agarramos las planillas y empezamos a escribirle cosas sin saber qué eran y bueno ya <risa> rara pero la verdad que le dimos otra oportunidad, fuimos metiéndonos más y la verdad es que a la fecha es algo que nos encanta. Sí. Algo que nos, nos, la verdad a mí, a mí me, me encanta, me gusta mucho jugar, me gusta mucho dirigir. Eh... ¿Y quién dirigió esa primera partida? ¿Tatavillada? ¿Quién se, no, no, no. ahí <risa> se... va, muy bien. Tuviste un bautismo de fuego, como quien dice. Sí, <risa> claro. sí, sí, totalmente. Y desde entonces, sí. Hace años que vengo también dirigiendo, creo que dirigí muchísimo más de lo que jugué. <ríe> sí, sí. Y no, sí no es, sabe, no, es el grupo. <ríe> sí. uh, el designado, es como el conductor designado. Sí, claro. sí, sí. Igual después nada, yeah. Adri tomó la posta, eh, haciendo campañas muy buenas. O sea, hoy por hoy ya medio que lo vamos pasando la, como la posta, viste, cada uno, dirigiendo. Y se va, se va como dato después, uno al principio. Sí, sí. Hace el, el esfuerzo más grande, pero después te, se van enganchando, porque todos ven que, que es divertido, que es interesante. Qué bueno. Sí, y le pregunto: ¿cuántos eh, hay más gente colaborando con Nerdsus con Onda? Eh, ¿son, ¿Son varios o son ustedes dos nada más? Los grabadores somos nosotros dos nada más. Somos, <risa> es puro pulmón. <risa> sí. Ahí va, está muy bien. Está muy bien. ¿Y qué los, eh, qué los llevó a hacer un proyecto así relacionado a los juegos? Eh, ¿Qué los llevó a pasar de, la, de, de, de disfrutarlo, digamos, de lo que charlábamos recién? A directamente, bueno, vamos a mostrar esto que hacemos, vamos a, a llevarlo un paso más allá Y, o sea, es un tema de, creo que es un tema de que, como decía Fabi es algo que nos apasiona mucho Y, y veníamos hace años jugando, jugando al rol, jugando bueno, juegos de mesa también, o sea Y, y nos pusimos a pensar, bueno, que queremos hacer algo con esto, o sea Justo encima nos dio la casualidad que eh, los dos por nuestro lado empezamos a pensar y hey, YouTube, capaz estaría bueno, yo qué sé. Y en un momento, Fabi, creo que viene y me dice: Che, tendremos que hacer un canal de YouTube. Yo dije, yo estaba pensando lo mismo. Y... muy loco porque fue una idea simultánea. Mal, ¿no? sí. O sea, como que nació, se gestó en la cabeza de los dos. Y cuando lo dijimos, pues, tipo, yo estaba pensando lo mismo. Y tiene mucho que ver con eso de, de la pasión, ¿viste? De decir: Tengo como esta experiencia de vida en la que estoy viviendo. Y quizás, tipo, o sea,. Me arrepiento el día de mañana si no lo intenté por lo menos Ahí va. Y, y tiene mucho de, de eso, de decir la verdad que si muchas, vos, vos le podés preguntar a muchas personas en la vida Qué es lo que les apasiona Y te va a pasar que muchas personas no lo saben identificar Y poder identificar qué es lo que te apasiona No es menor, es un motor muy importante Y, y en ese sentido es como Nada, la verdad que yo me siento reagradecido agradecido De poder tener algo que diga Me, me, me gusta mucho, o sea, me pongo a, a cranear una campaña y es como que me enfoco y puedo estar horas, me pongo a jugar claro. y me meto en el personaje, entonces fue como, bueno, tenemos, esto nos encanta, tenemos que por lo menos, mínimamente, intentarlo, y la claro. verdad es que la respuesta está siendo increíble. <ríe> o sí, sea, la verdad es, sí, es que es eso, es como, bueno, como Empezar a pensar cómo lo hacemos, cómo llevamos esto a una realidad y cómo hacemos que, que deje de ser solo la pasión, solo el hobby y poder llevarlo, bueno, a algo más eh, Y esto es el resultado del canal, o sea, compartir un poco todo lo que nos apasiona, compartirlo con otra gente Y también nuestra idea es que, que más gente lo conozca y que más gente se meta a jugarlo, entonces ese es nuestro objetivo, más que nada eh, Promocionarlo, me parece buenísimo eh, y estuvieron pensando en agregar alguna otra plataforma eh, Ya que estamos, comentemos en qué plataformas está Nerds con Onda ¿En dónde lo podemos encontrar? Sí, ahora estamos, bueno, en prácticamente todas las redes sociales eh, la, la principal es YouTube, o sea, eso es lo que le estamos poniendo toda la energía La uh -huh. mayor parte de nuestra energía va a YouTube Porque es lo que queremos que... que... Que salga adelante bien, eh, pero bueno, después también estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter, en TikTok también Que no, no lo conocíamos antes de, del canal y nos empezamos a meter también sí, sí. Eh, y, y, y nada en nada esta más. En esta primera fase, o sea, estamos eh, consolidando lo que es eh, YouTube y aparte también como adaptando nuestras vidas Porque fue un cambio muy grande eh, sí. empezar a tener un video claro. semanal eh, nosotros por nuestra parte tenemos nuestros trabajos, nuestras profesiones, sí, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. nuestras vidas Y, y fue incorporar, eh, incorporar esto fue una demanda importante de, de tiempo Así que esta primera etapa estamos en YouTube Pero a futuro tenemos eh, como pensado expandirnos a otras plataformas Y expandir claro. también el, el contenido a, a otros o sea, pr Poder presentar... Eh, un contenido un poco más amplio, por ahora estamos haciendo lo que son juegos de rol y juegos de mesa pero queremos un poco diversificarnos dentro de ese de universo en, en, en otros aspectos Claro, y en cuanto a las plataformas, bueno, también queremos eh, empezar en Twitch en algún momento eh, mm. pasa, bueno, Twitch también tiene como otra dinámica y creo que hay que tener como otra infraestructura que capaz todavía no tenemos, empezamos hace muy poquito eh, pero nada, la idea de futuro es meternos también en Twitch de lleno y empezar a streamear partidas de rol, partidas de juego de mesa Y la verdad, bueno, lo que se nos ocurre, y que, que nos gusta hacer, eh, sí. compartirlo ahí también Qué buena onda eh, Y qué juego, ahora vamos a hablar un poquito sobre el juego, porque es lo que más nos interesa realmente ¿Qué juego les gusta más? ¿Qué es lo que más disfrutan jugar los nerds con Onda? En cuanto ah. a juegos de rol o juegos de mesa, porque acá lo... Sí, jugamos, jugamos sí por los dos, pero vamos a empezar por los juegos en general. Juegos de mesa, por ejemplo, ¿qué es lo que disfrutan más? Ya, o sea, a nivel juegos, la verdad que jugamos juegos de rol, juegos de mesa, juegos de compu. Juegos Todo de lo que venga. Sí, sí, hasta jugar nos, nos encanta. O sea, juegos de rol, hemos jugado jugamos todavía campañas de Dungeons and Dragons eh, hemos jugado campañas de vampiro de Fate Fate nos encantó juego de mesa juegos ah, de mesa bueno todo lo que lo que venga pero pero sí también con respecto con respecto al rol es como que a mí me encantó bueno más que nada Fate o sea lo quiero, lo quiero mencionar ahí porque es como que es un sistema que, que, que conocimos hace unos años y la verdad que me volvió loco al principio es como que eh, Tipo, pasar de, de jugar tanto más Dungeons and Dragons y conocer un sistema claro, que dirá, no. libre, digamos, es como que ahí me voló el 8. Ahí es como que creo que, el, que fue el sistema que me empezó a abrir la cabeza a conocer un poco más de, del mundo de rol también. Porque es como que al principio, bueno, Dungeons and Dragons es como lo clásico, está buenísimo, pero es como, bueno. Hay otras formas y está bueno descubrirlas y, y también eso es lo que vamos a querer comunicar en el canal en el futuro, es como. Bueno, hay de todo, hay muchas cosas copadas para hacer y, y bueno, Fate la verdad lo que hace muy bien es, es tener la temática libre de lo que quieras hacer. O sea, y por eso la verdad, muy bueno. Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que eh, ¿qué es lo último que jugaron, por ejemplo? ¿Cada uno o los dos? De, ¿De cualquier cosa? De cualquier cosa, ¿Qué es lo último que jugaron. No, ojalá pero... Estuvieron jugando. No, pero con respecto al juego de mesa, creo que jugamos eh, este fin de semana. Jugamos al código secreto. Lo código probamos. secreto lo Yo probamos. Tenía ganas de probarlo hace rato. ¿Y eh, qué tal? Está muy bueno. Eh? Es, no sé si lo conocen. Es un juego de mesa eh, para, para los que estén ahí escuchando. Un juego de mesa donde hay diferentes palabras y tenés que tratar de escribirlas con otra palabra diferente. Y nada, la gente tiene que descubrir cuál es para saber si son, o sea, para ganar el juego, digamos. Así que claro. Y no, estamos los en la dinámica. Eh, lo jugamos con, con gente que no, que no conocíamos y todo muy bueno, la verdad, fue muy divertido. Sí, sí, bueno. Sí, pues, eh, en un club, según una juntada, ¿cómo, cómo se, se generan los juegos las la juntadas de juegos? Bueno, en general nos juntamos entre nuestro grupo de amigos a jugar. Esta fue una experiencia diferente porque fuimos a. a, a un. sí, como una sesión de juegos que, hay, que se hacían a la, en los tar, las sábados a la tarde. Que, uh -huh. que organiza una tienda de, de juegos a Kataka eh, uh -huh. Así que nos pasamos por ahí y nada, empezamos a. Llegamos, nos, nos, eh, nos mostraron algunos juegos que había y había otros chicos que también tenían eh, eh, como una, un club de rol. Eh, así que nada, nos pusimos a jugar con ellos y, y se dio de esa manera. La verdad estuvo, estuvo buena la salir un poco, viste, de, del grupito y conocer otra. Y sí, abrió un poco familia. la jugada. Eh, bueno, claro. Claro, es eso, siempre generalmente nos juntamos en mi casa a jugar con nuestro grupo de amigos y eh, está buenísimo, igual, ya, pero ya el tema es que también ya todos nos conocemos y es como que creo que a pesar de que cambien los juegos, viste ya como, como que la dinámica ya la conoces, ya sabes más o menos por dónde va a ir, cómo juega uno, ya sabes el que tarda 15 minutos para hacerla jugar, <risa> <risa> <risa> que, que ese tenemos uno... Todo grupo tiene uno de esos, sí, sí. <risa> todos queremos igual, los queremos igual, los los queremos igual pero... No, pero aparte es gracioso porque hay juegos que dicen que las partidas duran 15 minutos. No, claro. O Está sea, no bueno, jugando con él, dura 15 minutos cada turno. De cada turno, claro. Igual lo queremos, ¿eh? Sí, sí, todo, todo grupo de juegos tiene tiene eh, cada uno de los arquetipos, es así. Ah, sí, el viento sí, sí. lo amontona, dicen. <risa> <risa> y, ¿Y cuál fue? Eh, bueno, les voy a comentar. Yo lo último que jugué fue el Dead of Winter. Estuve jugando el fin okay. de semana un poco de Dead of Winter. No, nos pegaron un paseo los zombies. Terrible, un poco operativo, que nada, no, no llegamos no a ningún lado No sé cuál fue, pero vi varios videos Es, es complicado, ¿no? De, de es intenso, nada. sí, Eso es intenso Pero bueno, no, sufrimos un poco Y la verdad al final no no fue bastante mal <risa> eh, ¿Y qué juegos les gustan menos, por ejemplo? Es algo que me gusta preguntar cada tanto de, Por ejemplo, de los juegos de rol Ahora que jugaron, por ejemplo, que venían diciendo, de que desde partieron desde DD de tercera, que era súper complejo, y bueno, hasta que llegaron, por ejemplo, a Fate, que es un juego también súper libre, súper eh, una, una dinámica, una idea completamente distinta. Eh, ¿Dónde les gustó más pararse? ¿Les da nostalgia? Y tienen ganas de volver a esos sistemas por ahí. Y hace yo, como juego que me gusta menos, por lo menos de los que jugué, eh, a mí no me gustó mucho Vampiro. Vampiro en la Mascarada. Eh, o sea, el sistema en sí está bien, o sea, me gusta cómo, cómo funciona el sistema, pero no me gusta mucho eh, que sea como tan político a veces. O sea, es como un juego, ¿viste? Más como con intriga. Claro, como, como intriga de la corte, viste, algo así. Y, y mucho no, no me atrae ese juego. Tampoco es que quiero ir a rompar cabezas a todo lado, pero eh, no sé, esos es así como que no, no me terminan de convencer. Entonces. Como que nunca le encontré la vuelta O sea, yo dirigí Vampiro Eh... Bueno, lo dirigí igual hace varios años Así que no sé, viste que uno cuando dirige Hace, no sé, 10, 8 años Una, una cosa es como que sí, sí Cambia tanto que capaz ahora lo agarro Y me gusta más, no sé Pero, pero en ese momento la verdad no, no lo terminé de disfrutar tanto Éramos más chicos también Éramos pibes ¿eh? claro, <risa> no, claro. A mí particularmente sí, me, no me, me gusta Igual, eh, a mí me gustó Me gustó el sistema, es... No sé si es complejo tampoco, no sé, una apreciación personal. A, a mí me, yo le tengo nostalgia, yo hace rato que tengo ganas de volver a, a jugar con ¿no? una <risa> campaña chiquitita de, de vampiro. Le tengo ganas. <risa> no, no, yo, yo la jugaría, la jugaría para ver, para ver si yo cambié y me gusta o si me sigue pareciendo que no. Sí, y aparte que hemos cambiado, que hemos sí. cambiado. O sea, podemos afrontar partidas, de, o sea, no sé si les, si les paso a los demás, pero... Cuando empezamos a jugar, nosotros era ir a la pelea, ¿viste? Era la básico. Sí, sí, al principio era, era una aventura. Y ahí bueno. encontramos el disfrute, quizás en, no sé yo, en, en cuestiones un poco más de, de las relaciones entre los personajes, en los Sí, tipos la interpretación propiamente dicha, interpretación, claro. Claro. Y bueno, eso también es, tiene mucho que ver con, con el desarrollo personal, intelectual. Que Totalmente. Va Sí, sí, sí, o sea, eso nos pasa también, por ejemplo, jugamos Dungeons and Dragons y hemos jugado partidas donde capaz no se tira un dado Y, y es raro para, para ese sistema, donde generalmente viste todo, irán los palos, irán los palos, pero, pero nada, estamos disfrutando mucho también hacer campañas o, o historias que, que no traten solo de eso, ah, eso sí. Y es encontrarle una vuelta distinta, el juego como que eso te lo da todo servido si querés escarbar un poquito más Hay mucho más para... Sí, sí, sí. La verdad que estoy súper de acuerdo Nosotros también eso lo comentamos mucho Con, con León sobre todo cuando, eh, cuando, cuando somos los DM responde, etc eh, Que... Cómo está planteado el juego no quiere decir cómo se te va a jugar, digamos, vos podés claro. siempre encontrarle, mover la cámara hacia otro lado y ver desde otro punto de vista el, el, el juego, el sistema o directamente la historia La verdad que está buenísima esa exploración que uno también la tiene como, como jugador, como narrador, etc. Sí, totalmente. Bueno, es que eso es lo bueno también de, de los juegos de rol, o sea, cambia muchísimo, quién dirige una partida cambia completamente, es como si fuese a veces otro sistema porque... Eh, nada, o sea, puede cambiar tanto la historia Y llevarla para, para el lado que, que No sé, generalmente uno lleva el lado para el lado que más lo atrae Que más le gusta, entonces una partida de una persona Nada que ver a la partida de otra Y bueno, también eso te, hace, te genera Sensaciones, viste que, que capaz te gustó jugar una cosa Pero que no O sea, porque te, te atraía algo específico Y después cuando jugás otra partida con otra persona Capaz no te atrae tanto lo que Te atrae esa persona, viste, y te cuesta más llevar Sí, sí, total Y por ejemplo, eh, ya que estábamos hablando de, lo, de, de los juegos La diferencia, algo que hacer, tratamos de hacer siempre cuando charlamos sobre específicamente sobre rol Es entre los juegos que permiten campañas o las campañas Y los one shots o las partidas cortas eh, ¿Hay alguna, algún sistema, por ejemplo, que prefieran para alguna de las dos cosas? Cada uno como, como <risa> debes Este es un gran sistema para hacer one shots es un sistema muy versátil, muy rápido, que puedes crearte el personaje, si te conoces más o menos el sistema, te lo crees rápido sí. Y es algo que aparte te permite hacerte una campaña sin, sin, sin mucha preparación incluso Es como tener un poco, o sea, hay, hay cierto entrenamiento que un narrador tiene que tener, pero una vez que lo tiene, te lo puedes armar al toque Sí, o sea, y además también está muy bueno para partidas, o sea, también más allá del one shot, para partidas, eh, campañas de, de cuatro o cinco partidas, a mí me gusta mucho Fate por eso, porque es como que lo bueno de los personajes es que ya están como en un nivel de poder que es atractivo para jugar, más ¿no? como Dungeons and Dragons en nivel 1 es como que tus personajes no pueden hacer nada, viste no no, no. <risa> en serio, es como que te, te cruzas una rata gigante y te mata bueno, acá hay algo raro, eh, pero, pero en Fate no es así, en Fate es como que ya son personajes que ya, ya son como resueltos Sos y y el héroe de la historia, digamos, la, el protagonista de la ella, historia Claro, eso es lo bueno, empezás de cero ya siendo el, el héroe y vas avanzando en eso pero Bueno, Dungeons Dragons lo que tiene también es que para campañas largas eh, creo que bueno, ahí si es una campaña larga Capaz le gana un poco a Fate Porque el desarrollo de personaje El crecimiento que tenés desde nivel 1 Hasta nivel 15 sí, Te acompaña mecánicamente en, una, en un trayecto largo claro, claro, es algo que bueno Podés jugar años y bueno, siempre vas a encontrar Algo nuevo para hacer después de años De, de campaña capaz eh, Y eso está muy bueno Pero, Ahí va no. <risa> bueno, buena, buena, buena elección Fate parece que hay a prueba de, de todo Sí. sí eh, bueno, acá tenemos el libro ahí atrás, ¿viste? Como la Biblia. El altar. Eh, ¿Estás haciendo contenido de rol eh, cada vez más en, ahí en YouTube? Ya. O sea, ahora estamos así terminando la serie, terminando. Estamos por la mitad, en realidad, sí. de la serie de Dungeons and Dragons. Eh, nosotros no queremos ser un canal de Dungeons and Dragons, la verdad queremos mencionarlo porque obviamente es un juego importantísimo, prácticamente es el padre de los juegos de rol eh, y es icónico, eh, pero queremos poder explorar y explicar, si, es, si se pueden, TODOS, <risa> todos los sistemas que haya. Poder profundizarlos, poder estudiarlos, poder explicarlos. Y aparte, con una. nosotros queremos hacerlo con una mecánica eh, un poco más suelta. que bien didáctica. que sea fácil de entender. Porque vamos a. Dungeons and Dragons, por ejemplo. Es bastante complejo el sistema. Eh, tiene muchas cosas y quizás explicarlo o enseñarlo se puede volver medio difícil o que la persona pierda un poco el hilo, porque son muchos datos entonces estamos buscando eso, poder eh, contarlo, poder explicarlo de una manera que sea sencilla y basado mucho en el ejemplo, o sea que a partir del ejemplo vos puedas entender cómo se juega de hecho hace dos semanas publicamos, el sacamos el video de cómo crear un personaje en Dungeons Dragons y la premisa fue, eh, no vamos a contar cómo se creó un personaje, vamos a mostrar cómo se hace un personaje, vamos a hacer todo el... es como si me siento para con, crear un personaje claro, claro, me siento con vos y te cuento vamos a crear un personaje juntos, ¿entendés? y la verdad creo que tuvo una recepción bastante positiva la mayoría de las personas nos comentaron que les resultó muy sencillo y fácil de comprender y viste, decís, listo, objetivo cumplido claro. <ríe> era tal cual la idea claro, Perfecto. sí, también, o sea, nuestro objetivo también es eh, hacer contenido y que, que la gente lo pueda ver también para, para divertirse, o sea, porque lo que queremos hacer es un canal que sea, eh, que sea divertido, reírnos un poco también de nosotros mismos, hacemos chistes a veces o, o ponemos escenas donde nos equivocamos, ¿viste? Como para que, eh, nada, para que la gente también lo, nos vea para, para entretenerse, cagarse de risa un rato, aunque capaz ya, ya sabe cómo crear un personaje, pero bueno, lo ves, porque sabes que, que seguramente vamos a hacer alguna alguna si no WS, y vamos a cagar risa. Y, y nada esa es la idea también digamos llevarlo de esa manera llevarlo como no no con o así sea, con seriedad digamos en cuanto al contenido de, en cuanto a lo que explicamos pero de la, de la forma más claro. divertida posible que la información no, es onda, la, la correcta claro. la, esa es la patita de Cono claro. qué bien eh, bueno ahora yo voy a empezar a indagar un poco les voy a preguntar por esa campaña inicial que jugaron en su momento, que los metió en, en Dungeons and Dragons Cuéntenme un poco de esta campaña, eh, necesito saber la verdad que Bueno, pasa que bueno, acá éramos, ahí... éramos muy chicos Es una campaña que está muy inspirada en, en juegos que jugábamos y en, y en historias que contábamos Creo que hay campañas que... Igual fue una campaña larguísima, no sé cuánto duró. La fue larga, hoy. Arrancó la la... turbulenta ahí costó, pero salió andando. Sí, sí, y después de eso hubo como una. un spin-off, no, como una segunda parte, secuela. 50, una secuela 50 años más tarde. Eh, ah, eh, con. Eh, con eh, pasó tiempo dentro de la, de la de, pasó, del mundo. Pasó digamos. Un año que no jugamos y decidimos volver en, como a como continuarla dentro de ese mismo universo, pero ya una historia bastante diferente, que empezó muy inspirada en El Señor de los Anillos, porque era lo que nosotros veníamos viviendo, claro. amando desde chicos, pero después fue, tipo, le, le fui tratando, a medida que yo también iba creciendo, a medida que iba a, a, explorando otras cosas, la fui despegando y le fui buscando una vuelta y de hecho... Me pasó que ahora vamos a juntarnos a jugar el domingo, jugamos cada mil años, la verdad porque nada, Por los tiempos, por esto y lo otro Por la Y me pasó que estoy como medio en una crisis porque decidí romper básicamente los fundamentos del universo Y cambiar claro. un montón de cosas Y estoy como, el domingo jugamos y ahí no, no, no tengo pilares, básicamente <risa> Ya o sea que rompí todo y lo, y lo quiero cambiar todo y entonces es como uff, cómo hacemos pero es, eh, es una campaña que es medio una, una lucha entre dos grandes poderes que han medio creado el universo en eh, a partir de, de, de como que están medio condenados a luchar entre ellos y aquel que vence crea ha creado el universo bueno y, y constantemente están como combatiendo entre ellos Y bueno, todos los personajes se ven implicados en esta, en esta épica campaña Porque es muy épica, hasta uh -huh. el, el fundamento es que sea muy épica tu, tu, tu, tu. Alta fantasía, así de, de, de, de, sí, de todo súper... Sí, <risa> <risa> Estuvimos bien, bien. Tres, tres libros, el Me segundo gusta. libro fue un libro en el cual ellos iban con un grupo de... de aventureros oh, bueno. medio medio bárbaros nórdicos elegidos por una profecía eh, que o sea, con un componente muy di de dinastía de dinastía perdón de, de cómo se llama de cuando estás destinado de destino, destino, destino. muy fuerte atravesando un, en un viaje tremendo a través de, de, de mil peligros que, y hay historias tremendas para poder conquistar la cima eh, una montaña donde arriba la había todo completamente homebrew <risa> sí, es que... era, era el palo, esa parte esa sí, fue bastante al palo era Todo como muy fantasía <risa> épica posta Fantasía épica posta Y después en el Qué tercer igual. libro bajamos un poquito más a lo terrenal La cuestión es un poco más política Pero en, en, ese libro fue... Pero bueno, imagino que ahora al final... O sea, porque estamos o sea en realidad es como que esta campaña de la que habla Fabi Es como una evolución de la que jugamos desde estos 16 años O sea, porque sí. en realidad es... Como un, es ese mismo universo, o sea, primero empezamos a jugar toda una campaña, pasó toda la historia, no sé y ahora bueno, 50 años después volvimos a este universo y seguimos jugando eso y nada, lo, lo que está muy bueno también es que personajes que antes, eh, bueno, el mío no, porque el mío, bueno, está muerto pero <risa> <risa> ¡MURIÓ! Murió, pero, pero no, hay personajes de, de otros jugadores que son como héroes del mundo también y con los nuevos personajes que nos hicimos para esta campaña los encontramos y eso también está buenísimo Porque es como, te encontrás a tu voz de, de, de otro universo O sea, tu yo de otro universo y decís eh, Lograr la, la autorreferencialidad sí, la autorreferencia no Qué saber. bueno Pero sí, han aparecido personajes de jugadores Los han jugado hace 10 años atrás y, y vuelven y, y tienen este componente claro. de ¿sí, viste Ah, loco, estoy... Es bueno poder eh, un mundo que ha sido eh, creado y modificado y, y, y, y explorado a través de eh, muchísimos años realmente eh, es como una no, es que eso sí, es sí, increíble sí. o sea yo como bueno como jugador eres el creador de todo el mundo pero como jugador eh, está muy bueno porque nada o sea, es un mundo que siempre va evolucionando también eso es lo que está muy bueno o sea es como que el mundo que es hoy no es el mismo mundo que era hace 15 años cuando jugamos, porque también nosotros teníamos personas diferentes y, y todo fue cambiando o sea como sí, sí. antes era muy basado en, en lo que conocíamos en, en, no sé había muchas misiones que eran como micos de canciones en un juego del valor no. gate o algo de eso el Valdez, no, okay. vale. <risas> Y ahora como que sí. Fabi se esfuerza por hacer contenido mucho más original y eso se nota sí. y está muy bueno porque es como. De otra hecho, cosa. durante la pandemia eh, yo no quería jugar si no era presencial. Porque yo cuando armo una partida, la armo, armo una experiencia, ¿entendés? Con, eh, desarrollo, o sea, me estudio el personaje, qué es lo que siente el personaje, los NPCs, viste, como trato de, de, de entender a ese personaje. Eh, lo musicalizo, eh, busco la manera de hacer que sea medio inmersivo. Y yo, como ¿no? en, al principio era como, no, quiero jugar en pandemia, esto se cancela hasta que termine esta cuarentena de 15 días. Claro. Y pasaron dos años y dos años no la jugamos. Pero dijimos, vamos a probar eh, Roll20 la plataforma. E hicimos un spin-off. Y estuvo buenísimo, la verdad que estuvo bueno, estuvo... Sí, la verdad, probablemente nos sorprendió ahí, o sea, sí sí Te engancharon bueno. con, el, con, la, con el rol online así E hicimos o sea. un spin-off aparte que estaba introducido en el mismo universo, pero que era bastante independiente y tocaba también cuestiones eh, sociales, eh, trataba particularmente la infraoscuridad, viste, entonces tocaba mucho las la cuestiones de castas de las sociedades Drow, la cuestión fuertemente matriarcal o sea, hubo, hubo ahí un par de, de interacciones con los que eran los personajes venidos de la superficie que venían a generar como una disrupción fuerte en la cultura de, de, eso, de, de esas sociedades Drow y la verdad que en esos aspectos, si vos veías no sé, campañas mías de hacía 10 años, no, no parecían no, no parecían. O sea, son algo que, que nos estamos permitiendo hacer ahora porque también eh, nuestros intereses. Sí, ha habido un crecimiento en general. Sí, sí, sí. Sí. Ya, ya no tenemos 17 años. <risa> qué bueno, qué bueno. La verdad que me parece eh, alucinante. ¿Y juega la misma gente, el mismo grupo entero? El mismo grupo. El mismo grupo. Sí, entero, no sé. No, hay un miembro que. que perdimos perd aún. Perdimos. Perdimos que, a eh, a uno. Se bajó del rol. Eh, ¿Por una cuestión geográfica? que si se puede comentar? No, nuestras vidas siguieron caminos diferentes Sí, ahí va, ahí le, va. le dejó de interesar también un poco el rol, me parece ahí, pero, claro. Es como que, bueno, quieras o no el rol, más una campaña así de larga Es como que necesita... Un compromiso Compromiso, necesita que tengas ganas de jugarlo y ganas de, bueno, de dedicarle un tiempo cada mes Por lo menos claro, dos claro. o una vez por mes a jugar y si tenés en el grupo que nunca puede, que, que, que, que es como que pone sí. trabas, ¿no? no jugás nunca. Entonces sí. lo charlamos y bueno, se decidió. Sí, también hay gente que tiene otra relación con ese tipo de actividades, quizás más, claro. más casual, de que cada tanto puedes jugar algún guayot, o puedes jugar algo, puedes compartir algo de eso. Pero para cuestiones que requieran más constancia, sí. es para cualquiera. Una campaña así que dure tantos años, que dure una década, la tenés que jugar con personas que tienen que tener un nivel de compromiso enorme. Eh, de hecho, yo creo que cuando terminemos esta campaña Me cuesta mucho imaginar que volvamos a jugar algo tan largo No, no, yo creo que <risa> ya, ya está Ya está o sea aparte o sea, que, ya, tiene, ya cumplieron sí, que, claro. sí, Se a la, la picazón claro, de la de campaña hecho, larga Yo, yo, yo tipo, hago así porque digo, por Dios, la quiero terminar Ya hasta el punto la quiero terminar porque Ay, no, sí, la sí, la sí. Quiero. Es como que aparte Tengo, tengo ganas de, de jugar otras cosas De crear otras historias, de crear otros mundos Entonces... ¡Ojo, la amo! Eh. Amo esta campaña, eh, tiene un, un, un fuerte componente emocional, pero ya van 15 años sí, ¿no? igual. Si claro. la abandona, Si la abandona ahora, lo matamos, así no, que no, no, no, no. No, Ay, no... Te hacen... La de que la abandone no. porque queremos resolver, queremos saber qué pasa... Si sí, te caen porque, con no. pancarta ahí a la puerta de tu casa, no, te no, estás... Estamos entrando en un punto en el cual, viste, cuando se empiezan a querer... Como terminar de, de, de atarse todos los cabos, ¿viste? Como ya empieza como a confluir. Se está que... a... Se está empezando a armar el bardo. Y... <ríe> Por entrar al clímax, entonces no, ahora no podemos terminar. Bueno, ahora hay que ¿Cuántos, terminar. ¿cuántos, ¿Cuántos son jugando esta campaña eh, milenaria? Tres jugadores y yo como el del DM. Claro. Sí, antes éramos, bueno, cuatro jugadores. Fuimos eh, cinco bueno. en un momento. Sí. No, que, un chico que, que, que probó, pero no, no les convenció. No, no, pero, no. Lo rol Lo puede jugar todo el mundo, pero no es para todo el mundo. No, no, total, total. Eh, y nada, de los otros, después, no, este chico que, que nada, siguió otro camino. Nos distanciamos en un montón de aspectos de la vida. Y después tenemos a Adri y, bueno, mis otros dos jugadores, Dani y Alan, que, que juegan con nosotros también desde. Uno era compañero nuestro del colegio y el otro llegó eh, por, por el otro, el, otro, el, el, el jugador que nos, que nos queda, Alan, quedó, eh, llegó por este chico que se fue, así que bueno, seguimos Sí, sí, el, ese se sí enganchó viste que une la gente también Sí, ¿no? ¿eh? Él viste sí, el sí tipo, lo va es Que sí, es que estábamos buscando gente, viste, y, y este chico dijo, bueno, yo conozco a alguien que le puede gustar que es suficientemente narro viste y Lo trajo y sí, ah, ya funcionó como, Y bueno, 15 años más tarde es Como que ya fuimos a su casamiento ya. <risa> Ah, sí, bueno Viste cómo la vida va <risa> Qué bueno, qué lindo Y qué lindo también eh, Las amistades que te trae esto Lo que decíamos al principio De cómo se conocieron, viste Por eso me gusta también arrancar con eso Con cómo se conocieron cómo Y fue por el rol, nada ¿no? más Por el juego normalmente no, Sí, es que el rol nos acercó muchísimo O sea... Es como que es lo que nos hizo empezar a vernos todos los fines de semana, porque también en esa época, viste, uno tenía tiempo para juntarse todos los fines de semana a jugar al rol. Y claro, nada, ya. nos pasaba que, que nos juntábamos siempre, y eso también nos acercó un montón. Porque, ¿Qué luego pasó esa época? <risas> jugábamos todos los fines de semana. Jugar hasta las 6, 7 de la mañana, viste, ahora acá, ya jugar hasta las 6, 7 ya. ya. Ya, difícil. Lo pasamos, las partidas pasaron de la noche a los días <risa> sí, sí, de sí. Tardes, el domingo El domingo y... después de almorzar claro, claro. Y ya está, sí Sí, exactamente El otro día Yo, cuando, eh, El otro día justamente cuando ¿Cómo? ¿Perdón? Mientras se siga manteniendo y siga jugando Sí, sí, sí El otro día nos pasó que bueno Cuando fuimos a, a, este, a este encuentro de, de juegos de mesa Los chicos con los que jugábamos este juego Les gustaba mucho jugar al rol y de, de ahí se iban a, a jugar a la, toda la noche al rol hasta las 6 de la mañana Y yo tipo, es como que casi que los quería abrazar, viste que nos, bueno, queríamos, bueno, nos queríamos robar su energía bueno, en realidad pero... Era como que verte, verte, verte en el pasado, la, cómo, cómo lo vivíamos toda ¿verdad? esa energía de ese tiempo, claro sí, Era todos los fines de semana Y que te comprabas, viste, todos los snacks Que te, te toqueabas <risa> para... Te <que>, claro <risa> Y le quedó bueno. duro hasta las 6 de la mañana, todos así con los ojos rojos del... Sí, cine. No dabas <ríe> sí, ya no dábamos más. Pero igual... Bueno. Eso es lo que tiene también de bueno el rol, que es como que te... Te pone en esas situaciones y si vos querés seguir jugando, a veces nos ha pasado, de, de, no sé, creo... Bueno, encima de que Dungeons Dragons, tercera edición, un combate de niveles altos puede llevar horas. Y me acuerdo que, que nada, una vez no, no terminábamos, faltaba, faltaba, faltaba y nos quedamos jugando. A las 10 de la mañana Y uh, o sea, nuestros padres se levantaron Y decían tipo, che, ¿qué, qué, qué, qué, ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿No durmieron todavía? Eh, no, sí, ya vamos a dormir Nos Sí, a dormir sí, el... <risa> sí, sí, Qué intenso qué Increíble eso. Che, y volviendo al tema del, del proyecto ¿Cómo, cómo lo vende acá tipo Por ejemplo, como un año Sí, eh, o sea... <risa> Y no sé, o sea, nosotros tenemos bueno varias metas ahí como fases de cosas. O sea, lo que queremos lograr es bueno llegarle a más gente, o sea, más que nada para, para poder compartir esta pasión que tenemos y, y nada, poder ampliarlo a, a varias plataformas, poder llevarlo a Twitch, poder hacer partidas en vivo, poder, sí. Eh, sí. no sé, e incluso sacar más videos a la semana. Ahora claro. estamos un video a la semana, pero la idea es eh, es poder hacer más, es hacer dos, quizás tres es armar otros segmentos eh, tenemos un montón de ideas eh, la verdad tenemos como, como eh, tenemos un, ¿cómo se llama? un Excel con un montón de ideas que cada vez te van siendo más grande eh, pero la verdad que es un proyecto que está diseñado no, es, eh, no lo hacemos a los ponchazos, sino que realmente pasó por un proceso de diseño es un producto que, que, que hubo, hubo trabajo de pensarlo, de, de, de ver cómo, de cómo, cuál era la mejor forma de hacerlo Y está así como está diseñado y como lo ven ahora, también está diseñado para el futuro Está pensado en fases, y bueno, ahora estamos en la primera, que es este primer lanzamiento Que nos llevó un tiempo prepararlo, nos llevó un año de preparación Pero lo vemos, lo vemos grande Claro, sí, la idea es creciendo, o sea no sé tenemos muchos objetivos o sea si podemos agrandarlos si podemos eh, pasar de ya lo, a lo físico empezar a hacer mesas física eh, para gente capaz abrir o sea, un lugar o sea es como bueno muchas cosas que pueden llegar a pasar al futuro que estamos ya pensando ojalá bueno, o sea, se llegue viste y metiéndole o sea la verdad que eh, como, como decíamos la comunidad nos recibió muy bien estamos muy contentos por, con cómo están reaccionando a nuestros videos con cómo reacciona a todo y nada por eso nos da la, la, las ganas digamos de, de, de llevar adelante esto y poder lograr algo que, que les gusta a todo el mundo y que también nos guste mucho a nosotros sí sí la verdad que la comunidad es algo que no me esperaba no, no porque tuviesen como un mal concepto ni nada por el estilo simplemente no me esperaba la buena onda <risa> es claro. como es mucho más fácil así eh, y eso es, es es genial la verdad que como muy gratificante en ese sentido sí y la verdad que sí, uno, uno por ahí no tiene ni idea de, la, de, de, lo, de lo bien que hace, y lo, o, de, o, o de lo bien que hace esto de ver, ver que la, la gente lo recibe bien, o que lo disfruta, o con lo que contaban antes, de que alguien que ve, ve un video tuyo y, y le saca algo, o lo disfruta de alguna manera, eh, es un mimo que realmente te da ganas de seguir, ¿no? Eh, no de sí, el... sí, es que es verdad, o sea, eh, ver los comentarios, cuando alguien nos deja un comentario y dice, che, me ha gusto esto, o sea... Eh, y, y es como que posta, te motiva a seguir, porque eso, esa es la, la única motivación que hay ahora, o sea, el contacto con la gente y que esta gente lo reciba bien. Y, y nos pone re felices, la verdad, o sea, es como que... No sé, creo que, que bueno, yo, yo venía de un, de, un, de un año medio malo, de un año medio sin encontrarme, sin... con el camino medio perdido, capaz, por así decirlo, laburando, viste, viviendo, pero... Pero nada, es como que... Empezamos a pensar este canal, costó sacarlo, costó sacarse los miedos también, juntar las fuerzas No es joda, claro Y sí, eh, pero... Procrastinando todo lo. que ¡Oh, río. claro! <risa> este claro, es otro no, de no, los no, fantasmas sí, sí. sí, pero la verdad, fue, nosotros sabíamos que una vez que estrenáramos, ya era un camino que sí, sí, claro, eh, iba para claro. arriba ¿viste? Ya, o sea, era nuestra meta, tenemos que hacerlo, tenemos que estrenar sí, sí. Bueno, la verdad que fue una linda experiencia, porque o sea, ni bien lo estrenamos, es como que empezó bueno, a crecer de poco, yo qué sé Y bueno, tenemos casi tres meses nada más de vida con el canal y, y la verdad que estar acá charlando con ustedes ya es algo que sí. no nos imaginamos Ay. nunca O sea, en tres meses no, y, y nada, así que nada nos pone muy felices y la verdad que desde que empezó este proyecto es como que nada, estoy también Yo mucho más motivado, mucho más contento con todo y con ganas de, de seguirle dando Sí, sí, nos encanta verlo crecer la verdad Está buenísimo, la verdad que a sí, nosotros nos encanta esa energía y la, la verdad que, eh, que, que se generen nuevos proyectos, que se generen nuevas movidas, la verdad que, la, que, que crezca esta comunidad, que la verdad que es, es, es alucinante, Creo que es donde todos nos, nos, nos, nos conectamos con algo que nos gusta, con lo que claro, decían ustedes, que... exactamente, encontrar eso que te apasiona y, y compartirlo, la verdad que es una, una experiencia eh, y, y la internet nos permite también eso, hacerlo de, de, claro. de una manera que hace unos años hubiera sido un delirio, eh, y hablando de eso mismo, eh. Hablamos un poco de la cuarentena, de todo este periodo eh, complicado que pasamos todos. Eh, cuando pasaron o, o descubrieron, exploraron el rol online. Eh, ¿Tuvieron la posibilidad de jugar con gente que esté en otros usos horarios, en, otra, eh, en otros lugares? Eh, ¿Exploraron esa parte? ¿Les interesaría? La verdad que nos recontra interesa. Es algo que con, con Adri hablamos bastante de que nosotros eh, hemos jugado con muchas otras personas. Por lo menos... Eh, es como que siempre estuvimos con el mismo grupo y hace tiempo que veníamos con, con interés de empezar a ampliar, de empezar a conocer otros grupos, de armar otros grupos, eh, así que o sea, no hemos tenido es, mucha esa oportunidad. Yo he jugado en algunos momentos de mi vida con otros grupos medio así que aparecieron, vos también, sí pero... En, no es, algo, no es una práctica que hayamos hecho mucho, la verdad No claro. hemos nucleado mucho a vista en nuestro grupo Y en nuestras eternas campañas Pero... Igual es entendible, porque la verdad cuando uno consigue Un grupo de rol estable hay que, No hay que soltarlo Lo que pasa es que también o sea, pasan, o sea, si Generalmente nosotros dos somos los masters de ese, de ese grupo Y es como que si hacemos un rol con otra gente y no los invitamos, también es como que están ahí como... <risa> ¿no? Diciendo, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Jugamos hace 15 años? Somos el primero en la lista, ¿no? Y, así que... Tengo prioridad. Claro, <risa> Para que se den una idea, ahora que lo decís, nunca jugamos juntos, o sea, como jugadores. Claro, o... nunca pudimos jugar nosotros <risa> dos como jugadores todavía, porque... Pasa eso muy seguido. Porque siempre uno nos. todo entre, claro, entre el primer máster y el segundo... Y aparte, tipo, estoy seguro que haríamos un reequipo equipo. Claro, estaríamos pero nunca tuvimos la chance y venimos pinchando a nuestros amigos para, bueno, algún día la hagan. Y, y bueno, vamos a decirles por acá que si nos están viendo, por favor, que se pongan las pilas. Va, ya está, lo, lo, ya lo, lo, lo, se lo dijeron acá, delante, ahí en el stream. Ya está, no se puede. <risa> ya está, queda con un acá, el pacto los... qué, ¿Qué les gustaría jugar juntos? Eh, yo tengo ganas hace rato de jugar. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, la llamada la de llamada Tulu. Tulu. Hace rato que que jugar un juego de los. todavía el amigo Catulu. <risa> Te mandamos un abrazo. Eh, y también tengo. La verdad tengo ganas de jugar un montón de cosas. <risa> tengo ganas de jugar una llamada tú, tengo ganas de Tulu. Tengo ganas de volver a jugar una campaña de vampiro. Hace rato que vengo con eso de, de volver un poquito a, a Vampiro la Mascarada. Fate y todas sus posibilidades. A mí Vampiro me, me encanta, como ya he sabido. Los viernes tenemos nuestra, nuestra campaña, nuestra crónica de Vampiro que dirijo yo. Eh, me, me cuesta mucho soltarlo. La verdad que hace años y me, me encanta. Ay, no lo puedo largar y creo que no lo voy a hacer nunca. Así es este paso. Está no, ¿no? bien, si es lo que te gusta. estoy hablando un poco de Burning Will también, le contaba ella también a los chicos. Eh, y me, ah. me encontré muchísimo. Su juego también muy raro, muy distinto, pero lo recomiendo. Es eh, muy, no sé... Eh, me, me genera algo muy particular. Creo claro. que es similar a Fate, es como más libre en algunos aspectos. De, claro. le, le libera ciertas responsabilidades al que dirige de decidir ciertas gestiones. O sea, bueno, eso es. está bueno. O sea, está bueno también está que buenísimo. haya juegos más participativos, porque. Exacto. Exacto. Hay, está juegos, bueno, hay juegos que son como. Bueno, solo el máster habla y el máster hace todo, y no está bueno. O sea, porque la verdad que. Lo mejor es cuando se va creando el mundo entre, entre los jugadores y cada uno digamos su, su granito de arena y empieza a, a crear la historia juntos, eso es lo más divertido del rol porque... Es más, eh, sí, sí. nosotros re siempre comentamos a los jugadores a que participen en la creación del universo no. En que no esperen a, a que todo lo, lo ponga el, el narrador, porque la verdad es que está, está muy bueno cuando el jugador sugiere algo O incluso tipo, pide la palabra para decir, puedo crear una escena y eso, eso es re valioso Qué bueno, sí, ¿y le, lo, qué es lo que más disfrutan de este proyecto, de trabajar para el proyecto, ¿no? de, de, más allá de la, de la cuestión eh, lúdica, no, de, de, de mostrar, de jugar, de, del trabajo, que, que, que, que es lo que más disfrutan y qué es lo que más cuesta, por lo menos en, en este tiempo que estuvieron trabajando con, y... para él. ¿Qué es lo más te y no sé, yo creo que la verdad empezamos hace tampoco que todavía no estamos en la etapa de enamoramiento con el proyecto. <risa> es como que no. Eh, la verdad, yo disfruto cada parte del proceso. O sea, disfruto desde armar el guión, disfruto filmarlo después. Eh, con Fabio nos cagamos a risa haciendo todo. Eh, editar también me gusta. O sea, yo, bueno, soy diseñador gráfico, eh, soy animador, soy ilustrador. Entonces, eh, el canal lo que tiene es que me permite mucho. Jugar con las cosas que a mí me gusta hacer Que en el laburo de diario no se puede hacer Porque en el laburo diario, bueno, vos tenés clientes Hacés lo que el cliente necesita Y listo si sí. Bueno, A veces no, pero en este canal lo que No me le puedo dar rienda suelta a lo artístico A la cual está más creativa O sea, puedo hacer lo que nos guste O sea, hacer algo que, que, que, que Disfruto y ponerle las pilas porque sé que También es algo mío y eso es lo que me gusta Por eso todavía es como que estoy Bueno, disfrutando todo este proceso y nada, no sé si hay algo capaz, o sea, creo que la parte que menos me gusta es como ponerse a programar todos los, los posteos y, y armar, bueno, subir los videos al canal, subir las fotos acá a la red social y bueno, las cosas más técnicas, y bueno, obvio siempre van a ser las, las más difíciles, pero. Pero igual las hacemos las redes cuando hay que publicar un video estamos ahí los dos como si estuviéramos Tocar el botón rojo para alentar todos los con las dos llaves viste tipo estamos uno con el TikTok y el otro en el Instagram listo tipo falta un minuto en posición qué hermoso qué hermoso compartir esto también y se nota que se llevan bien y que disfruta también De compartir esto porque si no sería complicado no, lo bueno es que sí, nos llevamos muy bien y creo que laburamos muy bien en equipo O sea, no sé si habíamos laburado en equipo no, antes nunca. Y, y nada, con este canal nos damos cuenta que funciona muy bien Es como que muchas veces uno piensa algo y el otro dice Sí, sabes que lo estaba pensando también? Sí, y, más, eso pasa un montón Sí, estamos... Sí, uno, uno cuando va colaborando en un proyecto se va sincronizando, ¿viste? así Claro, sí. sí No, es que además con sí, bueno, eso ¿eh? estamos súper metidos en esto también y, y es esa energía, o sea, los dos estamos con la misma energía también Eso es lo que está bueno Entonces... Sí. Si, si la energía está sincronizada, todo marcha bien. Ahí va. Bueno, igual esto también voy a tener que preguntar. Eh, cuéntenme un poco de esos libros que se ven ahí atrás. Vamos a, vamos a recorrerlos un poco. Tienen ahí Merp el Señor de los Anillos, desde que estuvimos comentando antes. Cuando eh, hay... Tesoros de la Tierra Media. Eh, es tesoros de la Tierra Media también de Merp, yo me acuerdo. Qué eh. eh, bueno. Ahí veo quinta edición, eso es el manual de jugador. Bueno, estos libros de acá, que son antiquísimos, no, no los jugamos nosotros. Claro, no, tampoco, tampoco me mates. <risa> son de mi época, tampoco antiquísimos. Antiquísimos son las tablillas, si tengo... <risa> son, son, son, son libros que, que yo heredé, que eran de mi hermano. O sea, es muy. El otro día lo pensaba, pero la, mi hermano en sí también es como. Estamos acá. Eh. Mucho tiene que ver que estemos acá por, por la influencia que tuvo él en mí En lo que son los juegos de rol Yo conocí los juegos de rol a través de él Él fue el primero que se sentó conmigo Me acuerdo hace muchos años cuando vivíamos en la casa de, de mi vieja todavía Que se sentó conmigo y me explicó todo lo que era una planilla de Dungeons and Dragons eh, él, él era parte de un jugador eh, eh, como de, de Jugaba muchas cosas y le encantaba Ars Magica A mí me explicó siempre Uy, el sistema de Ars terrible. Magica Nunca lo jugué, siempre lo quise jugar Hoy en día no sé si está extinto no Tengo que averiguar un poco más pero... ahí Hay material, ahí material y hay material Y si te pones a escarbar Hay, hay comunidades de jugadores Y de gente <risa> Amo, Es enorme lo ama, de Ars Magica, lo ama, ama su lore eh, Y bueno, él, él Como yo le recomendaría a muchísimas También personas cuando empiezan a jugar Él me introdujo el primero en Dungeons and Dragons Y jugué con él, pasa que bueno, tenemos 10 años de diferencia, entonces cuando yo jugué tenía 14 años, sus amigos tenían 24, entonces era como cabezas diferentes pero todos estos libros vienen de él, eh, son, son heredados y es un poco como la raíz, por así decir no los he jugado, sí. <risa> sí los he ojeado muchísimo, he sacado de muchos arte, artefactos que se encontraron sí. en, en la campaña, son adaptaciones de tesoros de la tierra media Sí, sí, claro, qué hermoso el libro, es un libro increíble, la verdad que, <risa> que Está muy bueno. todo el material que habían sacado para, para Merp es todo alucinante, no sé si es, imp es impracticable esa cosa ¿viste? que me da, me da fiaca jugarlas. pero me sí, encanta sí. leerlo, cada ah, tanto, ejemplo, la Media, tengo por ahí, tanto lo agarro y lo leo como viste para ir antes de, ir de dormir. Sí, sí, sí, yo también, te digo la verdad también Pero la verdad que hoy en día lo ves y decís ¿sí? cuántos datos claro. Cuánta cosa, cómo se jugaba esto Hoy en día está muchísimo más simplificado el rol ah, Claro, nada que ver ¿Y qué, eh, qué les pareció, ustedes que vienen de tercera por ejemplo ¿Qué les pareció quinta edición de Dungeons and Dragons? Sí, un cambio Fue como una brisa, una brisa refrescante la verdad Sí, o sea, lo que hicimos, porque encima eh, veníamos jugando, bueno, en la misma campaña esta que les contábamos antes. Y llegó un punto donde dijimos, che, ¿qué pasa si agarramos los personajes estos y los pasamos a quinta? O sea, eran los mismos personajes que venían de la tercera. Los hicieron el, el trabajo. El trabajo hicieron. Sí. Fue, bueno, fue todo un tema porque era todo. O sea, desde los objetos que tenían, cambiarlos, viste, de, bueno, la magia, bueno, nuevas reglas, nuevas. Nuevas reglas, crearlos de cero. Pero la verdad que, nada, quinta. Para mí, bueno, es la versión más superadora eh, sin, sin, No existe la cuarta Bueno, nadie, nadie habla de cuarta <risa> Pero A mí la verdad que no me gustó mucho cuarta Pero lo, lo jugué y no me, no me enganchó No me hizo lo que me hizo quinta A mí quinta me hizo, yo lo cuento siempre Yo no jugaba de idea antes pues yo vi tercera, tercera punto tercera.5, me, no me gustaba Claro. Me peleé con varios para mí, este... Eh, un tema, todo un tema. Me, me cansaba, me aburría, ¿viste? Claro, sí, sí. Eh, pero bueno, Quinta me, me, me permitió volver a DD. La verdad este que. Es una versión mucho más simplificada de lo que era Tercera. O sea, en Tercera también eh, se daba mucho como el Metagaming. Yo me acuerdo que tenía. Bueno, tengo un mago, o sea, pues el mismo mago, pero antes en Tercera edición. Me tiraba 40 hechizos y terminaba así, como matando espadazos al jefe, así, el, porque no me, no me metía un golpe. Tenía 40 armaduras de arriba mágica y es como eso lo, era lo que te prometía tercera, que también era un caos, porque ya en niveles altos... Era, era un demasiado, claro. Era, o sea, te olvidabas de todo, te, te pegaban un golpe y decías, uh, tenía esto que me frenaba el golpe y no, y no te acordabas. Y ahora en quinta, por lo menos está, bueno, mucho más eh, ajustado ese tema, o sea, ahora hay un límite de cosas que puedes tener, un límite de cosas que puedes hacer, entonces está bueno. Acompaña la jugabilidad un poco también. Sí, yo creo que tu, tu mago quizás sufrió un poco, porque sí. pasó a, a poder castearte todos los hechizos, tirarte todos los hechizos de encima y después salir a repartir golpes a tener que jugar de una manera muy, mucho más estratégica, pero no, creo, que, creo que fue bastante positivo, porque como no, que lo, lo hizo, primero niveló un poco porque el mago estaba rotísimo en tercera, eh, pero creo que también hizo como que tenga un poco más de sentido el, el tipo de personaje. Yo me acuerdo que teníamos un, uno de nuestros jugadores, jugaba a un clérigo en, en ese entonces, y me acuerdo que en una partida, en una batalla, no me acuerdo con que estaban peleando, pero era una, una batalla bastante grosa y el chabón se pasó seis turnos sin. Tipo, tirándose hechizos. 6, 7 turnos tirándose hechizos. Mirá, nada, así. o sea, todos peleando tipo vas Dale, dale. El ¿Y otro bien? tirándose hechizos. ¿Ibas a hacer algo? Sí, me tiro esto. ¿Ibas a hacer algo? Me tiro esto. Pero cuando salió. <risa> cuando salió empezó. ¡Pa! ¡Pa! repartir No lo podían pagar. No, no, no. Me, me destruyó. <risa> Me destruyó, me dejó un knockout totalmente en dos turnos. Claro. Hoy en día, eso en quinta no, no pasa más. ¿eh? Bueno, pero también está bueno, porque sí. creo que vuelve el juego también un poco más estratégico. O sea, mm. ya no es lo mismo. O sea, jugar un mago. Lo bueno ahora de ahora jugar un mago en quinta es que realmente tenés que pensar un poco más lo que haces. O sea, antes en quinta, en tercera, era como que bueno. Ah, está, te tirabas hechizos y ibas a ir a la batalla y mucho no te tenías que preocupar Ahora sí tenés que preocuparte de dónde está ubicado tu mago, porque es cierto, no va, un mago no va a estar ahí adelante dándole espadazos a alguien pues no lo necesita, entonces ahora tenés como otras estrategias y otros modos de jugar que, eh, Nada, están más buenos me parece, o sea, te hace sí. pensar un poco más sí. Y eso es lo que realmente, bueno, por ejemplo, con el mago que es lo importante, o sea El mago tiene que pensar, ese es el objetivo principal y antes... Sí, sí, se trata de eso y sí, que claro, claro. Mi, mi conflicto con Dungeons Dragons, que yo veía el mago como muy diferente a lo que al concepto que yo tenía de mago Que era una persona sabia, que se la pasaba estudiando, aprendiendo, viste, en Dungeons Dragons el mago es a tío tío <risa> prácticamente Y sobre todo en esas ediciones anteriores, ah, eh, claro, que bueno, eh, sí. ha cambiado para bien algunas cosas, yo estoy de acuerdo sí. Eh... Volviendo al tema de, de, de Nerd con onda, del proyecto. Eh, ¿qué, ¿Qué viene en la siguiente fase y qué es lo que le faltaría para llegar? ¿no? ¿Qué, qué, qué, es lo que, para, ¿Qué es lo que están explorando ahora para la nueva fase? Bueno, tenemos pensados algunos videos un poco que tienen que ver con la cultura. O sea, eh, no vamos a spoilear nada todavía porque es, es sorpresa, pero estamos un poco explorando eh, cuestiones de, de cómo... el de, de cómo el rol ha eh, influenciado diferentes aspectos de la cultura. Uh -huh. eh, tenemos, eh, vamos a sacar un video muy copado sobre la magia en D&D ahora, dentro de poquito, y sobre el combate, estén atentos al del combate, porque el del combate le estamos poniendo la <risa> <importante. mucha> onda, <risa> para que sea un video... Eh, no solamente puedan aprender, sino que, te puedan, eh, que puedan verlo, que puedan divertirse, que puedan sumergirse en lo que es un combate de Dungeons Dragons. Dragons que bueno! Ah, buena producción para ver entonces Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí la, la estamos, es, es un proceso largo para hacerlo sí. no, claro, Pero sí. bueno, somos estratégicos en cómo nos vamos eh, moviendo con, con los videos para ir ganando el tiempo necesario para poder lanzarlo Pero va a ser un video muy zarpado eh, y la idea futuro es terminar con la serie de Dungeons and Dragons y poder eh, abrirnos a empezar a explorar otros sistemas Todavía no tenemos definido qué sistema, es algo que no, no, no nos sí, terminamos de, de, de, de, de definir pensamos. Y después también con lo que son los juegos de mesa eh, vamos a seguir eh, sacando contenido Tenemos ganas de hacer unboxing también, empezar a explorar eh, nuevos juegos Sí, eh, y también contar un poco más de, de otras cosas, de los juegos... Sin que sea solo, bueno, te enseño a jugar esto, te enseño a jugar lo otro Porque está bueno, sí, es un pondrío que, que nos gusta hacer Pero bueno, pero también queremos hacer algo más novedoso con eso Ahora vamos a sacar un video pronto de, hablando de los tipos de juegos de Mesa Kai, por ejemplo Porque también es algo que, eh, que si no estás muy metido capaz no sabes Y está bueno saberlo porque, viste, o sea, si conoces un tipo de juego y sabes que te gusta Podés explorar otros juegos así también eh, vale. Y nada, teniendo en cuenta, bueno, el más... Eh, hablando de objetivos, ahora en nuestra como la fase 1, como la llamamos eh, Es llegar a mil suscriptores, eh, esa sería la fase 1 Es el objetivo que nos pusimos Dijimos, bueno, ah, hasta bien. acá, esta es la fase 1, una vez que llegamos ahí, lo logramos eh, Así que bueno, si nos quieren ayudar y, y sumarse al canal Estaremos <risa> sí, sí. agradecidos completamente Opa. porque estamos haciendo esto a pulmón eh, Y nada, después como fase 2 también es expandirnos en lo que se pueda Llevarlo a, a Twitch eh, explorar si, si podemos hacer algo más eh, eh, merchandising, capaz eh, también explorar si, si abrir un sitio web, o sea, tenemos muchas, muchas ideas, o sea, queremos, digamos, que este proyecto llegue como a todos los medios, a todos, sí. o sea, a llevarlo a todo lo que se pueda, si, si existe Twitch, llevarlo a Twitch, abrir un canal capaz de Discord, eh, llevarlo a los sitios web, escribir como más en formato blog, o sea, queremos expandirlo y que se vuelva como... Eh, nada, que, que la gente lo conozca y que sea, bueno, nada con onda, está acá, acá, acá, hace esto, esto, esto Y que tengamos como una rama gigante de, de actividades y también, eh, también queremos eh, interactuar con la comunidad, o sea, poder hacer, empezar a hacer contenido en el cual haya invitados eh, En la que podamos, todavía no tenemos muy definido el formato, tenemos varias ideas Pero siempre estamos buscando la manera innovadora, viste, de, de cómo uh -huh. hacer puedo mostrarle al público algo, algo nuevo, algo diferente y que sea dinámico, que no sea un, que, que, que o sea, un poco como novedoso. No sí, la claro, no, está perfecto. Che, sí, qué, bueno, qué bueno todo el proyecto, la verdad que me, me pone muy feliz. Eh, desde el equipo de la taberna, nada, nada, le deseamos la mejor y, y nada, en lo, que, en lo que nos podamos dar una mano, podamos compartir cosas, la verdad que excelente y nos encanta, eh. como les decía antes, nos encanta que, que, lo, que lo estén haciendo y que crezcan y cada vez más también, porque esto es lo que nos apasiona y la verdad sí, que es un claro. placer enorme. Sí, totalmente, o sea, eh, y aparte, es, eh, como que los juegos de rol siguen siendo medio de nicho. Eh, también lo que son los juegos de mesa, todos estos eh, eh, como hobbies. Y una de, nuestra, de las cosas que nosotros queremos es realmente popularizarlo, viste que la gente lo, lo conozca. De hecho, me está pasando que me estoy encontrando con un montón de personas que se están permitiendo poder tener como su primera partida de rol y, y de pronto te vienen a contar y están como wow, sorprendidos de, de ese mundo. Y a mí me encanta cuando conozco a alguien que me dice hoy de mi primera partida de rol como lo quiero abrazar ¿sí? claro, claro sí, sí sí a nosotros nos pasa lo mismo cuando cuando te, escuchás que alguien Embarranca con este con este viaje la verdad que me, sí. me, me emociona lo, lo cuento y me emociona <risa> y sí pasa que también el mundo cambió mucho y, y antes eh, creo que se juzgaba más se juzgaba mucho más el tema del rol el tema de los juegos de mesa viste era como bueno no sos un boludo porque juegas al rol y, y oh. no está bueno, y ahora es como que creo que la gente se está, se está abriendo más se está abriendo más a probar cosas nuevas, también bueno, eh, creo que hay series, Stranger of Things o, o Game of Thrones o todas las series que, que están acercando un poco sí, que acercan un poco, total claro, la gente del mundo de fantasía y capaz no conoce el rol pero escucha hablar de eso y le gusta, no sé, alguna de esas series y, y ah, bueno, y se interesa más y... Ya está como, bueno, por suerte está un poco más de moda, me parece O sea, y la gente se está animando más a probarlo Y ya, eso está buenísimo, o sea, eso es lo que queremos también potenciar O sea, potenciar esta ola de, de gente que está conociendo todo esto por primera vez eh, Y acompañarlos, digamos sí. Acompañarlos y guiarlos sí. para que, que, que puedan disfrutarlo digamos Sí, o sea, estén orgullosos de ser nerds <risa> Es lo más, ser un nerd Hay que poner un día del orgullo nerd porque es... es el, ese... Deberían ser todos los días Sí, claro. sí. sí la verdad que sí, aparte de que nada, si no tenés ganas de salir a bailar porque te querés juntar con tus amigos a jugar el rol, sentiste feliz Está bien, claro, por supuesto sí. Bueno chicos, les agradecemos un enorme, o sea, con, con, todo, con todo el corazón que hayan venido acá a charlar con nosotros eh, Saludar a todos los que estuvieron con, con nosotros aquí en el chat, eh, escuchándonos eh, visiten ahí, denle amor a los NERC con onda, que la verdad que es un proyecto hermoso y le están metiendo ahí un eh, montón, un montón de energía. Eh, de, de, de vuelta a saludarlos a todos mientras mi, mi resfrío mi me, de, me deje eh, hablar. <risa> eh, me pudiste, pudiste, ¿eh? Lo llevaste de lo, lo puedo, Sí que lo puedes sostener, bueno, si ustedes me lo dicen, me, me, me, quedo, me quedo más tranquilo. Eh, como les decíamos, eh, mañana vamos a volver a. Al presente, en nuestra campaña de Nunchos Andragos, de Anuren. Eh, nuestra party parece que ha subido de nivel. Así que eh, eh, dejamos a Baggins yendo directo a lo que parece ser una trampa. Eh, veremos cómo resuelven el problema del Callejón y si salen de esta. Los esperamos a partir de las 19.30, por aquí mismo. Eh, y después el viernes sigue en nuestra, nuestra crónica El Jardín de los Presentes, de forma virtual esta vez. Porque, bueno, más de, vamos, tuvimos que hacer una, unos temas con, la, eh, con las ubicaciones, pero bueno, vamos a volver ya presencial la semana que viene. Eh, bueno, con esto ya podemos despedirnos. Eh, agradecerles de nuevo a todos, a los chicos, eh, Adri, Fabi, es eh, un placer charlar con ustedes. Claro, y, gracias. Gracias. Dale, muchas gracias por invitarnos. Gracias este. por la invitación y por la buena onda. Nos vemos, chicos. Gracias, gente. Chao, no. nos vemos.